Un montón de universidades privadas y, y hacen de la mejor docencia, etc. Pero no es el punto. El punto es cómo nosotros pensamos lo público, lo común, lo revitalizamos y yo quisiera ahí poner una atención, una atención. Eh, lo que a mí me preocupa es que la Universidad de Chile en este caso y otras universidades estatales que han avanzado en estas discusiones. Eh, tiendan con esta ley, con esta, este es una, un golpe importante, ¿no? Un golpe no eh, duro, blando, no tan no blando, blando, blando, blando. No tan blando, blando porque blando. es bastante agresivo, bastante ¿no? Agresivo, sí, Entonces, sí. Por lo menos eh, Universidad. Claro, pero en atención de, de este golpe que estamos sufriendo, eh, eh, tiendan más bien a un repliegue respecto de su rol en, en lo común. Y había comenzado a recuperar, yo creo, la universidad en estos últimos, no sé, ocho, diez años, eh, y sobre todo en los últimos años, con mucha fuerza. O sea, para mí fue un orgullo ver que la Universidad de Chile abría ¿no? matrículas a, a, a estudiantes de colegios públicos, no cuando en, en, en la secundaria, en la primaria, digamos, la educación pública, yo lo decía Pancho, está absolutamente mal lograda, que es lo mismo. ¿no? Sí. Entonces, abría eh, matrículas, eh, empezaba a pensar, por ejemplo, en hacerse cargo de la educación técnica superior ¿no? Sí. una parte importantísima del sistema sí. un modelo inédito en el mundo que es que no, existe, no exista educación técnica las clases más pobres son las que dan educación técnica claro. pública ¿no? Claro. que no exista en Chile prácticamente durante años ¿no? eh, y que lo, y la gente más pobre tenga que obligatoriamente ir a entregar su plata también o plata claro, subvencionada del Estado a, a, a, a empresas privadas etcétera Entonces, Empezaba, la universidad en este, en este tiempo ha hecho esos avances, la Universidad de Chile. Y a mí me parece que lo que tiene que hacer es ser más fuerte, fortalecer más aún su rol sobre lo común, sobre lo público. Esa es la forma que, en la cual a mí me parece que esto puede significar, digamos, una revitalización para nosotros y no un nuevo retroceso, eh, que, que, que sería dramático, porque creo que eso ya es casi la extinción.